Estoy hecha de lágrimas que con arena y barro forman edificios que caen y se levantan, caen y se levantan, caen y se levantan. Estoy hecha de mis decisiones, de mis recuerdos más preciados, de lo que fui ayer, de lo que soy hoy, de lo que es el mañana. Eso me convierte en lo que hoy en día me hace Sofía. Me hace yo misma y de lo que aspiro a ser en un futuro. Estoy hecha de, de un cuerpo, de, de piel, de carne, de un alma. ¿Y eso soy yo? Soy una mezcla de aquello que he dejado entrar y salir en mi vida. Estoy hecho de lodo, de gorditas, de un acento chilango de huesos, de limón, de smoke, tortillas y guajolotas. Estoy hecho de olor, de olor a cebolla, coladeras, hecho de imágenes de mi lado izquierdo, hecho de soledad, de amor, hecho de un linaje rasposo y dulce como un rosal. Estoy hecho de hormigas. Estamos hechos de luz, sentimientos, ilusiones. En cada etapa de la vida nos renovamos, nos reinventamos, en cada fracaso nos rompemos, pero volvemos a resurgir. Y así hasta el fin de nuestro ciclo, que nos convertimos en polvo para volver a ser. A veces es difícil definir de qué estoy hecha, de qué estoy hecho, de qué estoy. Estar hecho, ser parte de, conformarse, formar, pertenecer, habitar, coexistir, crear, co-crear. ¿Desde dónde? ¿Para qué? ¿por qué?, ¿cómo?, ¿de veras?, ¿en serio?, ¿lo quise?, ¿lo quiero?, ¿no lo quiero?, ¿debería?, ¿De qué, estoy de, ¿de qué estoy hecha? Estoy hecha de historias, estoy hecha de memorias, estoy hecha de afectos y sobre todo estoy hecha en el presente, con la mezcla de todo eso, mirando hacia el futuro, siempre, siempre pensando en qué estoy hecho. Estoy hecho. Estoy hecho de furia, miedo y de madrugadas insoldables, noches estrelladas. Estoy hecho. Estoy hecho de risas, cerros y playa, de barranco y chochoconday. Estoy hecho de amor y error, de dolor y reflexión. Estoy hecho. Estoy hecho de nostalgias y piedra, de color y cicatriz. Estoy hecho de esperanza, fe y pay de limón. Estoy hecho. Estoy hecho. Estoy hecho. Estoy hecho. Sí. Estoy hecho. Estoy hecha de las recetas de mis abuelas, de las lecciones de mis padres, de cada amigo que ha llegado y de los que se han ido. Mi forma es este cuerpo, pero me conforman mis anécdotas. Soy lo que veo en el espejo y lo que imaginan quienes me conocen cuando mencionan mi nombre. Yo estoy hecho de un mar indómito de contradicciones, las cuales, cuando llego a superarlas, aquellas que logro, me conducen a un nuevo espacio mío. Um, como um porto marítimo, por conhecer. Para aquele que olha do azul, sou uma deflexão celeste, de brilho alongado e repetido. Reino a imaginação humana. Eu, lírio da noite assimétrica, esgueirando o vácuo incerto, a cada segundo me aproximo centenas e centenas corpos rodopiam numa valsa rumo a conjunção final nossas bocas supermassivas engolirão mutuamente e como num grito instauraremos a língua supernova sou uma mulher de cristal que foi moldeada por as pressões sofridas em na vida e cada pressão cada golpe cada Hondura e cada cosa que sobresale são parte de minha belleza Elementos, cuerpos de células, estamos llenos de agua o hechos de emociones, hay que entrenarlas. Estamos sobreprotegidos físicamente, abandonados en lo emocional. Estamos hechos de historias, estamos hechos para brillar. Estoy hecha de una mezcla de inestabilidad y fuerza. Me encuentro hecha de sobrevivencias de momentos y vidas en que sobrevivo con lo que puedo, con mis objetos pequeños, preciados, pesados, con mis afectos dispersos por todos lados, con mis muchas familias a las que quisiera hablar y tocar y que están diseminadas, pero siempre presentes en su ausencia. Estoy hecha también de geografías que quiero y que caminé y que siempre quiero volver a caminar, de los pedacitos de lugares que aparecen como si nada para volver a estar ahí. Estoy hecha sobre todo de querer existir e irradiar lo que me sale del pecho, que es bello y que es rojo, en medio de un mar de grises y vacíos y violencias cercanas y torpes que me niego a habitar. Estoy hecha de un cúmulo de partículas, de energía, el movimiento, pura vibración, frecuencia y amor, la luna y el sol haciendo el amor. Estoy hecha de ser, y del agua negada en las hojas de la madrugada, del estremecimiento de la incertidumbre, de hilos, de tinta, de lodo, de un montón de vísceras y un resplandor en el cielo. Estoy hecha de pelo de gata, de vino tinto, de tiempo muerto. Estoy hecha de luz fulgurante, pero también de la oscuridad profunda de Lilith. Soy polvo de estrellas, soy un mar tranquilo, con fuerza y con vida. Estoy hecha de arena, de mar, de danza, de manada de amigues, de alegría, de resistencia, de resiliencia, de amor por la duna, por la costa, por la natura. Siento que estoy hecho de responsabilidades, también estoy hecho de, de decisiones. Estoy hecho de una memoria que me protege y me resguarda ancestral. Estoy hecha de paciencia, horizontes, de silencios. Soy una mezcla de emociones y sentimientos, a veces dulces, a veces amargos. Soy como una flor delicada, pero fuerte como una roca. Soy polvo, pero un polvo que tiene propósito, no hecha por casualidad. Sino por creación. Estoy hecha del polvo de mis heridas, de la luz de mi alma, de la magia, entre líneas de mi cuerpo. Estoy hecha del calor que me llena y del frío que me abraza. Soy la sensación de la arena en los pies, de las brisas de verano en la playa. Estoy hecha de amor, emoción y libertad. Soy mi cuerpo y mi templo en mi propio universo en el mar. Chaque fois que je contemple au-dessus de ma tête ce manège lumineux, magique et féerique que sont les étoiles filantes qui traversent l'espace et le temps, je pense à l'idée que sur terre nous naissons et nous mourons poussière et que poussière d'étoiles nous sommes. Estoy hecha de polvo, de estrellas, moment de momentos tejidos con otros personnages, otros escenarios, sonidos, emociones diverses. Soy une création constante de muerte et de résurrection, de amor incondicional, de agua, de tierra, de fuego, de aire, de ese aire que respiras, tu. Hecha estoy del canto de la Pachamama que se adentra en la urbe transmutando energías por un mundo en flor. Y si no se los digo, es que estoy hecha de cuestiones, tanto así como de certezas. Estoy hecha de encuentros, desaciertos y belleza. Que entre otras cosas que convergen entre sí, como dijo alguien de mí, estoy hecha para la vida. Estoy hecha de cientos de miles de células sintientes que tienen sueños, tienen alegrías, tienen dolor, eh, muchas ganas de seguir adelante, de vivir, de hacerme cargo de lo que sea, pisando fuerte el presente. Estoy hecha de luz y oscuridad y sus diferentes matices, sus diferentes grises. Estoy hecha de ciclos, experiencias, de incertidumbres, éxitos, fracasos y aprendizajes. Estoy hecha de materia cósmica, de pensamiento crítico y de muchas inquietudes por resolver. ¿Y si les cuento que estoy hecho de miel y de leche, dando un salto hacia la alquimia? ¿De qué estoy hecha? De piedras, de nubes, de terremotos, de lunas llenas, de lluvia, de paraísos, de deseos de la fuerza de un toro y la fragilidad de una hormiga, de imágenes, objetos, corazones, de música y silencio, de mis antepasados y del futuro. Recuerdos de ella, de ti, de mí, transformación de materia, cosas inconclusas, alegrías de él, de mí, de ella, tiempos infinitos. Pérdidas de ti, de ella, de mí, presente inmóvil. Colores de él, de ella, de ti. Estoy hecha de los golpes que me ha dado la vida, pero también de los sueños que me mantienen de pie. Estoy hecha de dudas, de felicidad, de amor, de paz, de incertidumbre, de esperanza, de lluvia. De noches de sol, de lunas con estrellas, de estrellas sin luna, de viento de cambio, de polvo. Estoy hecha de luz y de sombras, de caminos recorridos, de caminos que regresan, caminos que no van a ningún lado. De un retroceder y un ir constante, de vida, de muerte. Fuerza que rompe, de líneas que juntan, de abrazos que calman, de besos que componen, de palabras que lastiman, de gente que quiero, de gente que olvida. En un día gris estoy hecha de soledades, de tristeza, de polvo de luna. En días soleados estoy en risas, en canto, en baile, en gozo, en cambio, en vida, en sueño, en proceso, en muerte, en regreso. ¿De qué estoy hecho y estoy deshecho? Cada día cambia, cada día es diferente. Estoy hecho, pero realmente no estoy hecho. Todo es un cambio, todo es diferente. No puedo decir de qué estoy hecho. Estoy hecha de recortes, pedacitos míos y otros pedacitos, espacios entre medio y puntos suspensivos que están vivos. Si tendría que responder de qué estoy hecho, lo único que podría pensar es que estoy hecho de lo que he vivido. De fe y de cielo, también de lluvia como espejitos de agua de charcos luminiscentes y de noches eternas. Estoy hecho de pensamientos, de sentimientos y de todo lo que carga mi mente y ha dejado de cargar. Estoy hecha de los sonidos que no puedo callar. Estoy hecha de escamas, baba, verde, patas de perro, notas musicales, de sonidos extraños, colores misteriosos, de palabras difíciles e inventadas, de lenguajes, de formas, de dimensiones, ideas, de bromas, de risas, aire, fuego, de luz, cotas, colores, sabores, de chocolate, frutas. Y de sueño. Estoy hecho de abrazos sentidos, estoy hecho de besos, estoy hecho de amor y de aventuras. Soy el silencio que brota de las aguas y del viento. Sin chihuaira mi Kanchik, sin Chiyakuta mi Kapanchik, samaita mi Kapanchik, tu Kausanchik de suposiciones, de teorías, de preguntas sin resolver. Estoy hecha de sabiduría, de células primógenes simples, de un conjunto de elementos y 21 gramos de espíritu. Venimos del polvo. Estoy hecha de decisiones, de una explotación no planeada de amor de tiempo corto e imperfección. De movimientos perpetuos, recuerdos, sentimientos, errores, experiencias y sensaciones, imágenes y semejanza. Soy un sentido, conciencia, un propósito soy nada. Soy mis ganas constantes de irme a ese otro lugar. Hoy estoy hecha de mis anhelos que se vuelven incertidumbres y mi voluntad para convertirlos en mi felicidad presente. Estoy hecho de herencias, pero también de posibilidades. Estoy hecha de cultura, en su concepto más profundo. Estoy hecho de cambio y movimiento continuo, igual que un río de montaña. Yo estoy hecha de pelusa, de música y de baile. De todo y de nada, de todo al particular, de distancia y de encuentro. Da saudade e do amor, mas particularmente do amor. Estou hecho de ideias, de sueños, de tempo compartido, de experiências, de contacto com os demás. Estou hecho de cambios e estou hecho de sueños de ruinas y tesoros milenarios, de nubes de caramelo y monstruos marinos, de la magia del bosque y el canto perdido de guacamayas y quetzales, de ladridos que me protegen desde el más allá, de tu voz extranjera y mis ojos pulverizados. Yo pienso de ser fatta de recuerdos, posicionados en un tiempo y en un lugar bien definido, eh, como pequeñas confecciones o pacchetti que he ya abierto, que estoy guardando ahora o que escartero domani. Estoy hecha de imágenes, cuestionamientos y emociones infinitas. Estoy hecha de lirio de fuego. Soy culebra voluptuosa que recorre la superficie de un presente conmocionado en serenidad indulgente. Me ondulo, repto, me retuerzo al ver a los caracoles. Estamos hechos de luces, sombras y los matices entre ellas. Estoy hecha de sueños, de anhelos, de momentos, de paz, de risa y también de llanto. De metas y de carne y hueso como tú y como todos. Y sobre todo, libertad. Estoy hecha de cada una de las experiencias que he vivido con las personas de mi entorno a lo largo de mi vida. De miedos, inquietudes, sueños y deseos. Estoy hecha de amor, de calma y de, de fe. fe. Estoy hecha de la gratitud de aquellos que me han sanado y han sanado conmigo. Estoy hecha de tiempo, de pensamiento, de transformación. Estoy hecha de tiempo, de pensamiento, de transformación. Estoy hecha de tiempo, de pensamiento, de transformación. Estoy hecha de experiencias, de vivencias, de miedos, de amor, de risas, de locura, de un montón de sentimientos y emociones que me hacen ser, estar y alimentar mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu y mi energía. Estoy hecha de materia en movimiento que deja rastro. Bueno o malo, no lo sé, pero tengo la conciencia de ser ahora y en un futuro un ser más responsable conmigo misma y con mi entorno. Hecho de palabras, de un corazón arrugado e inflamado, de abrazos y sofoco, de sueños, tristeza, de luviera, de miedo de los deseos de los demás y la incertidumbre propia, de recuerdos, de preguntas simples y pocas certezas, de culpa, del si sí puedo, del no quiero, de ti. Estoy hecha de sensibilidad hacia otros animales, habitantes de este mundo sin voz y que sufren por causa del ser humano. Je suis faite de momentos, de soupirs, de rêves, de decepción, de rir, de pleurs de nuit blanche, de matin, de espoir, de projets de mon père, de ma mère, ilusión de ma fille, y de peur. Hecha de huellas de quienes me hicieron, y de quienes los hicieron a ellos, y de a su vez quienes los hicieron a ellos. Hecha de memorias de mí misma, de lo que quise, lo logrado, y lo perdido. Y si estoy hecha de la furia de papá y el llanto de mamá, ¿Y si estoy hecha de los pasos que se han dado en el desierto? ¿Y si estoy hecha de los besos que repartiste antes de llegar a mí? Es que nosotros somos como... ...hierro y piedra que si sí combinan. Y así nosotros podemos crear un nuevo material. Y yo estoy hecha de amor y amistad y compasión lo que puedo decir hay personas que no les interesan en, hay personas que si se les interesan en algo porque quieren aprender el que no sigue consejos no llega viejo de sentidos ciegos que día a día se descubren a sí mismos capa tras capa donde cada oportunidad de encontrar un punto de luz descubra una ruta más allá para descubrir mi ser vulnerable siendo fuerte Estoy hecha de todo lo que me hecha de, de, todo de todo lo que, que me transmuto. significa y de todo lo que transmuto. Estoy hecha de estrellas que murieron hace miles de años, de agua, de movimiento, de trascendencia. Estoy hecha del soplo de la vida. Estoy hecha de lo más importante en esta vida que es el amor. Estamos hechos de amaneceres de apapachos, de tempiemienza escondida, de risas y dureza, de cantos, de miradas, de sabores, de caminatas, de memorias, de contrastes, de atardeceres. Yo personalmente estoy hecho de pensamientos, emociones, deseos, un cuerpo que encarna todo esto, un niño interior y múltiples yoes, entre otras cosas. Estoy hecha de carne y hueso. Estoy hecha de ansiedad últimamente, sí. angustia, de opresión en distintas partes y adentro del cuerpo. Y cosas que veo afuera también, de velocidad, de ganas, de entusiasmo, de locura y de tristezas también. También estoy hecha de miedo, de estrellitas de colores, de escenas, de cotidianidad, de personas, soy hecha de personas. De los destellos de un tiempo sin premura, de las huellas que se pierden en el falso césped de la memoria, del azul y el verde, de la luz y el fuego, del despertar y la muerte, del carmesí de la boca, de la tibia gota que escurre fértil al laberinto lúbrico de mis entrañas. De mi memoria fragmentada están hechos los recuerdos de quien he sido, de Tepalcates infantiles como vestigios de mi memoria, de la dualidad que me habita y de las legiones que me poseen estoy hecha. De lo mismo, ¿estamos hechas de lo mismo? Estoy hecha de pasiones, de un diálogo interminable con los objetos, de sentidos, olores y colores, de latidos por las cosas, ávida de sorpresas, de un disfrute inmenso por el arte, de filosofía y de esperados viajes. No estoy hecho del hacer, sino más bien del esperar, del componer y recomponer preguntas, de la curiosidad por lo extraño y de la incertidumbre por lo que viene, del deseo por lo que hay y por lo que podría ser. Estoy hecha de millones de células que se contraen con el miedo, la inseguridad, la incertidumbre y se expanden con el amor la seguridad la confianza de que lo mejor está por venir siempre estoy hecha de agua agua en constante movimiento de espíritu creativo de recuerdos de formas irregulares y perfectas estoy hecha de imágenes formas sonidos en ocasiones estridentes de agua vibrante que se mezcla con los latidos del corazón Estamos hechos de agua, de vida, de muerte y de vida también. Estoy hecha de las materias minerales y orgánicas de Latinoamérica, agua del lago más alto del mundo y del lago en el ombligo de la luna, de los mapas en mis manos, de los secretos en mis cabellos, de los olores de la tierra y de la sangre, de lágrimas, de la debilidad de mi ojo derecho, de la memoria de mi epidermis, de la música que me atraviesa, del legado estelar que me signa, venusina airosa de entrañas de fuego. Estoy hecha de palabras, palabras mías y de otros. Hecho de amores y desamores, ausencias y presencias, emociones y dolores, sueños y añoranzas, recuerdos y olvidos. Estoy hecha de la sabiduría que trae el caos. Soy dualidad, una porción de universo vasto cambiante e infinito. De las memorias y de los sueños, de los propios y de los de mis ancestros. De eso estoy hecho. Estoy hecha de carne y sangre, de historias de mis ancestras, de luz, raíces y cimientos firmes, de historias con mis hijos, de nada y todo a la vez de ausencia y dudas, de felicidad y experiencias por contar. Tengo la certeza de estar hecho de variadas y singulares dudas. Estoy hecha de antiguo jade y oro, de volcán arrecife y selva, y de floridas jacarandas con olor a miel. Hecho de un color gris afelpado que huele a coraje y sabe a franqueza un tono con texturas incansables y zumbiditos de fracasos. Me acompaña el fuego, hecho de curiosidad y desecho de injusticia.